Bueno, vámonos al Mundial de 2002. ¿Cómo se enteró usted de la lesión, de, lesión rara de Santiago Canizares justo antes del torneo? No, estábamos en la concentración. Eh, o sea que estábamos ya concentrados y en aquel momento pues, estábamos en, en un hotel haciendo la, la concentración previa y tuvo pues, un percance y nada, fue el, el handicap de lo que era pues, eh, tener una baja donde ya estaba definido, pues no los puedes controlar al 100%. Y nada, fue un contratiempo, pero que después pues, eh, se intenta solucionar, es evidente. Pero no es el tipo de lesiones habitual en el fútbol. Bueno, es, eh, eh, no es el tipo de lesiones, pero los accidentes, en este caso caseros, eh, eh, también suceden. Y nosotros estábamos en la concentración y él tuvo el percance que, que, que se hizo pues con, con un cristal. Y, y nada, y yo creo que el que más lo acusó fue él porque, como hemos comentado, pues la participación en el Mundial era así. cada cuatro años y el calzado baja, yo creo que la decepción máxima la tiene el propio jugador. ¿Es más cómodo jugar en la defensa con otro veterano como Fernando Hierro? ¿O prefiere usted tener a su lado un jovencito que corre más, que cobre más espacio? Yo creo que lo importante cuando eres entrenador, cuando eres jugador, es eh, tener como, como compañero, igual que en el trabajo, eh, da igual casi la edad es tener al compañero apropiado, al compañero que, que esté preparado y naturalmente Fernando hierro estaba preparadísimo para afrontar un mundial. O sea que eh, si es joven y es bueno perfecto y si tiene una edad y también es bueno, pues lo vemos eh, actualmente con bastantes jugadores. Ponemos un caso importante que es el de Mandoski que ya tiene una edad y naturalmente lo quieres como compañero de equipo.